No importa tanto que sean apartamentos o que sean locales comerciales o que sea mixto. Lo importante es que genere una rentabilidad para que yo pueda volver a mi país, para que yo pueda lograr el sueño, para que yo pueda realmente retirarme feliz. Muchas veces no puedo hacer inversiones en Estados Unidos porque son es muy caro, porque hay que pagar demasiado impuestos, porque hay demasiadas leyes y no tienen tanto potencial. Sin embargo, me doy cuenta que si trabajo en euros, pues si trabajo en dólares y yo puedo comprar a la moneda de mi país, pues sí voy, pues sí voy a tener una ventaja, y eso es lo que me resulta: yo puedo construir un, un instrumento que me deje estabilidad fija, que me escupa dinero todos los días, yo puedo tener posibilidad.